Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Elvira Rodríguez y este, me, han, me han pedido que haga la moderación en este webinar eh, que va dedicado a presentar la profesionalización de la figura de, de agente de apoyo mutuo o apoyo entre iguales. Eh, antes de dar paso a las compañeras, eh, os a una pequeña introducción. En principio el, el apoyo entre iguales o el apoyo mutuo mmm, se viene dando entre las personas casi desde el, desde el principio de los tiempos, desde, desde que empezamos a, a interactuar como humanos como, como tal. Y quizá la particularidad es que en, en, en el siglo pasado aproximadamente eh, nos dimos cuenta de que se nos estaba perdiendo un poco esta forma de relacionarnos espontánea y, y, de, y de acompañarnos en los distintos momentos de la vida. Y, y hay distintos profesionales que empiezan a plantear eh, la necesidad de este acompañamiento de los iguales. Eh, en tanto elemento motivador. Eh, la mayoría de las personas eh, tenemos una motivación clara hacia la relación con otras y nos ayuda a, en el día a día a sacar un poco nuestra mejor versión. Eh, y en, eh, últimamente eh, se está ofreciendo digamos, una, una versión todavía más específica de este acompañarse entre iguales que tiene relación con, con acompañarse en, en situaciones en las que uno mmm, tiene cierta experiencia y que en este caso tienen que ver con la salud o, o con procesos de, en que la salud se ve afectada. Y en salud mental es algo bastante reciente y para eso tenemos eh, esta tarde con nosotras a las compañeras eh, Andrea García López, eh, enfermera especialista en salud mental en el CESMA de Ciudad Bella, y Ainhoa García Gómez, técnica en acompañamiento y apoyo mutuo en salud mental eh, de la Asociación Emilia. También nos acompaña Laura Jarreño, eh, técnica de Apoyo entre Iguales en el Servicio de Rehabilitación Comunitaria eh, Betula de Badalona y miembro de la asociación activa Men Cataluña. Y Juan Carlos, maestro, eh, psicólogo clínico y asesor técnico del Programa de Salud Mental de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que nos trae un poco la experiencia desde, desde otra comunidad autónoma. Y por último la doctora Charo Sánchez, eh, psiquiatra y directora médica del equipo FAC de Bosch y OS de Novadic Kentron, eh, que también nos trae una experiencia desde, en este caso, desde otro país, desde Holanda. Eh, y ya sin, sin más, eh, directamente os dejo que os expliquen eh, Andrea y Ainoa el, el la primera experiencia. Gracias, Elvira. Bueno, tanto Ainhoa como yo, queríamos agradecer ¿no? a, la, a la organización de SOM360 ¿no? por darnos la, la oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Eh, empezaré situándose el contexto, ¿vale? dentro del Par Sanitario San Joan de Deu y dentro del CESMA de, del Centro de Salud Mental de Adultos de Garraf, en 2017, se crea un equipo multidisciplinar que está basado en un modelo holandés de tratamiento asertivo comunitario flexible. Este equipo multidisciplinar está formado por una psiquiatra, una psicóloga, seis gestores de casos, y de los seis gestores de casos eh, hay tres enfermeras especialistas en salud mental, dos terapeutas ocupacionales, y, y, un, y, un, y una trabajadora social. ¿vale? Cada gestor de casos tiene un cupo de unos 20 casos, entonces entre todos llevábamos como unos eh, 120 casos en, en total. ¿vale? Eh, ofrecíamos atención en salud mental mayoritariamente en la comunidad y también en, en el domicilio. Se trata de eh, un, periodo, un, un territorio bastante extenso, por lo que surgía ¿no? la necesidad de que fuera el equipo el que se desplazara ¿no? a, a dar la atención donde, donde fuera necesario dentro de ese territorio. Entonces, esto empezó en 2017 y en 2020, tras tres años de rodaje del equipo, pues desde dirección y coordinación se nos traslada la idea de poder contar con, con un técnico en acompañamiento y soporte mutuo. Eh, veníamos de pasar las épocas más duras de, de la pandemia, entonces. Bueno, nos pilló todo un poco de, de sopetón, de ahí la foto, ¿no? De, las dudas, la incertidumbre, pues, pues eh, cómo nos vamos a organizar, qué, qué personas pueden ser tributarias de estas intervenciones y también un poco, eh, pues eso, un poco esa incertidumbre de saber cómo íbamos a funcionar, pero también lo vivimos con bastante emoción porque lo considerábamos un proyecto innovador a nuestros ojos y, y nos apetecía contar con, con ella. Entonces, ahora Ainoa os explicará pues, cómo fue su, su incorporación al, al equipo y todo lo que tuvo que ver con su, con su estancia. Hemos consensuado también lo que nos aportó y las dificultades que encontramos. Y luego, dentro de la presentación al final, os compartiremos un poco el feedback de, de, los, de los usuarios y usuarias que estuvieron con, con nosotros. Cuando quieras, Inoa. Mi labor como peer-to-peer -peer en San Juan de Deu en Vilanova, donde os comenta Andrea, en el FAC, empezó en julio del 2020 y finalizó a finales de julio del 2021, con algún paréntesis por fin de contrato o por baja laboral. Lo primero que hicimos mi compañero Santi, el otro peer-to-peer -peer que también se estaba en San Joan de Deu, es hacer una presentación de la figura en los equipos en los que íbamos a trabajar sentando las bases para que la colaboración y el trabajo en equipo fueran uno de los pilares de este programa piloto. Mi camino para llegar a realizar esta labor empezó en 2018, cuando asistí a la formación de técnica en acompañamiento y apoyo mutuo realizado por la Asociación Emilia. Ahora mismo estamos haciendo la cuarta promoción de esta formación y en la tercera promoción estamos haciendo las prácticas. Eh, hay seis instituciones diferentes de toda Cataluña que han firmado convenios de prácticas con nosotros, lo que consideramos todo un logro. La formación consta de 23 sesiones de tres horas cada una, es decir, de, de, 90 y, perdón, de 69 horas lectivas en total y de 20 a 120 horas de prácticas. En cada promoción hay 15 asistentes. Y cuatro facilitadores, además del coordinador. Uno de los valores esenciales de esta formación y que nos diferencia de otras formaciones es que el, el facilitador se llama así porque no somos ni maestros, ni profesores, ni mentores, ni guías. Nosotros facilitamos un camino y cada uno ha de crear su propio camino como peer-to-peer. Gracias a la experiencia en San Juan de Deu, había facilitadores que podíamos combinar nuestra parte práctica de trabajo en San Juan de Deu con la parte más teórica de explicar en el curso eh, toda la metodología y toda la forma de actuar. Entonces, esta combinación de teoría con práctica realmente eh, fue muy enriquecedora para, para esta última promoción. En, en esta formación dedicamos entre un 30% y un 40% al role-playing. Primero los, ponemos, los planteamos, los realizamos y por último los analizamos. Así que los consideramos como una base de la formación, los role-playing. Además de los role-playing, también en el contenido de la formación está los valores y la metodología del apoyo mutuo y de la recuperación, el uso del lenguaje y la comunicación, familia, Derechos y ciudadanía, autoconocimiento, autocuidado y autogestión, es decir, límites, así como el fin del proceso de acompañamiento. Ahora os voy a hablar un poco de las funciones que yo realicé en en Milanova y la Seltru. Básicamente fueron tres. Por un lado, los acompañamientos individuales, luego la colaboración en los grupos y por último, la coordinación con el equipo. Los acompañamientos individuales. Aproximadamente llegué a hacer como unos 100. Eh, a 12 usuarios diferentes, tres mujeres y nueve hombres. Con un máximo de 15 acompañamientos a un mismo usuario. La verdad que esta, esta tarea requería de mucha autonomía, puesto que era yo misma quien gestionaba la agenda. Y para llegar a realizarla, pues hubo bastantes traspiés que, que llegar a, a superar, ¿no? Si yo llegué, como os he comentado, en julio del 2020, hasta finales de septiembre no se pudieron gestionar del todo, porque tenía que conocer al equipo, el equipo tenía que confiar en mí, se tenían que decidir qué usuarios eran los adecuados para mí y cuestiones tan mmm, logísticas como conseguir yo un móvil pues hizo que todo eso se retrasara un poco. Yo lo viví con cierta ansiedad todo este proceso, la verdad, pero ahora lo entiendo que era... era bueno y positivo que ocurriera así para que en un futuro, o sea, para que este proyecto llegara a donde llegó, porque las bases tenían que ser buenas. Un poco os lo ha comentado Andrea, ¿eh? toda esta sensación de, de colocarnos a la figura en un lugar diferente. El equipo ya estaba gestionándose desde, hace, desde el 2017. Bien, el otro punto que os quería... Que, que, de, otra de mis funciones, perdonad, Era la colaboración en los grupos. Participé en dos grupos. En uno, el de jóvenes con primeros episodios psicóticos con la psiquiatra. Y el otro, de familiares de jóvenes con primeros episodios psicóticos. Este, además de la psiquiatra, estaba la psicóloga. Los dos fueron súper importantes, pero en el segundo, la verdad es que yo me sentí eh, muy, muy a gusto, creo que los, los familiares pudieron sacar angustias, necesidades, eh, emociones y la verdad que ver un referente pues, de recuperación eh, que les hablaba de, de esperanza, pues creo que fue positivo para todos. La coordinación con el equipo. Hubo reuniones de varios tipos de coordinación de casos con el equipo, con coordinación y con mi referente, Andrea, que por eso ella está aquí. Y también eh, hubo encuentros informales en las plazas, a la hora de la comida. Y, y la verdad que para mí estos encuentros informales también fueron muy importantes para conocer y conectar con los demás profesionales. Y, por supuesto, las supervisiones, que se realizaban por parte de la Federación BEUS, que es quien me contrató a mí. En las supervisiones, aparte de la técnica de la Federación Beus, también estaba el coordinador y, y los otros dos peer-to-peer -peer que estaban trabajando en ese momento en San Juan de Deu, en otros lugares. ¿Qué ha aportado la figura del peer-to-peer? -peer? Ah, perdón, antes de... Otra labor que estaba era la de escribir sobre mis encuentros con los usuarios. Lo que tenía una doble función. Por un lado, que el equipo pudiera conocer en qué consistían mis acompañamientos. Eh, yo escribía una narrativa de lo que eran los acompañamientos, ¿no? Entonces eso, aparte de, de conocer, a mí me servía para descarga emocional y también para reflexionar sobre situaciones difíciles que no sabía muy bien cómo gestionar. Entonces la escritura también la considero como una gran herramienta como para futuro como, como trabajadora peer-to-peer -peer y forma de, de expresar. Ahora sí, Andrea, perdona, ahora sí que podemos pasar. ¿Qué ha aportado FAC, eh, la figura peer-to-peer -peer al FAC? Andrea y yo compartimos que la aportación más importante de este programa piloto ha sido el inicio de un camino hacia la desestigmatización por el hecho de ser una inclusión real en un equipo de salud mental y ser un trabajo remunerado. También la posibilidad de realizar un trabajo conjunto y coordinado aportando visiones distintas para llegar a un fin común, el de apoyar a las personas atendidas en su recuperación. Esto es lo que ha aportado a Alfac ¿Y qué me ha aportado a mí? Socialmente, he sentido que mi voz era escuchada y respetada por un equipo de profesionales. Personalmente, he salido del armario como escuchadora de voces, después de 10 años estar metida dentro de él. Económicamente, dignidad y bienestar social gracias a la instrucción laboral. Y en general, mi trabajo como team me ha permitido sacar y conectar con la parte más reivindicativa, social, autobiográfica de y de liderazgo. Los cambios en el equipo y la carga de trabajo son factores que nos influencian a la hora de realizar una intervención adecuada a las necesidades de cada usuario y influyen en todos a nivel emocional. Y, por último, remarcar que la falta de tiempo en el proyecto piloto ha imposibilitado llevar a cabo más iniciativas que se quedaron en el papel. Andrea. Muy bien, pues eh, ahora vamos a, a ofreceros un poco el feedback de los usuarios y las usuarias que trabajaron con, con Ainoa. Comentaros que en la primera parte del piloto se pasaron unas encuestas de, de satisfacción que tenían como unas preguntas cerradas en las que simplemente tenían que marcar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con algún ítem, y luego había otras más abiertas que tenían como un espacio para, para poder expresarse y escribir. Y nos ha parecido mucho, mucho más rico, ahí no hay a mí, pues, traer un poco las que, las que estaban por escrito y en las que cada persona explicaba un poco y podía contestar a, a la respuesta. Entonces, eh, a la pregunta que has ganado teniendo al team en tu tratamiento, pues mmm, nos contestaban, ¿no? Tener otro punto de vista sobre mi problema y cómo poder afrontarlo. Libertad, espacio independencia. Mucha seguridad, dinámica, autoestima y comprensión. Poder hablar libremente de mi diagnóstico sin miedo a ser juzgado. Hablar de temas que tenía tabúes. Posibilidad de hablar con una igual y compartir experiencias. No había podido hacerlo antes. Y luego... Hicimos también otra pregunta sobre la continuidad del proyecto, sobre qué les gustaría, si les gustaría seguir con un team de aquí en adelante. Y nos decían: no, pues que toda, toda ayuda recibida es buena para seguir mejorando, que la experiencia había sido positiva. Eh, había otra persona que decía que le había enriquecido como persona. Luego había otro que decía: sí, porque me ayuda a transmitir mis preocupaciones, sí, porque ha sido una gran ayuda para mí. He podido hablar de temas personales que tenía miedo de sacar y sí porque encuentro necesaria la figura de acompañamiento en un proceso de salud mental. Como veis, todas las, todas las afirmaciones y todo lo que se escribió eh, era el resultado de, de haber tenido una, una buena experiencia, nosotros como... Como equipo estábamos encantados de, de poder contar con, con Ainoa, y creo que, que funcionó muy bien a pesar de todo esto ¿no? que, que explicábamos de que siempre pues, por temas logísticos o por temas de cargas de trabajo pues cuesta un poco arrancar cuando cuando pudimos iniciar la, la experiencia, la verdad que fue, fue muy buena y esperamos que, que con esto ya os, hagáis, eh, pues, os hayáis podido hacer una idea de, de cómo fue el proyecto y también queríamos agradecer al resto de nuestro equipo que, que participó con nosotras en, en el proyecto y que seguro que alguno está conectado al webinar. Y, y a vosotros, pues en definitiva, por, por estar ahí mostrar interés en estos proyectos que creemos que, que valen mucho la pena. Así que muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a vosotras. Eh, muy interesante. En el, en, el, en el momento de la introducción, me, me vais a perdonar, yo no, no me encuentro muy cómoda delante de las cámaras, se me olvidó dar las gracias también a las personas que se conectan desde América Latina y comentaros que al final podréis hacer las preguntas, si queréis ir pasándolas por el chat, luego podréis preguntar a todas las participantes. Y ahora ya le damos paso a Laura Jarreño, que nos explicará su experiencia en Badalona. Hola, buenas tardes. Gracias Elvira, gracias a todas las participantes y los participantes y al equipo organizador por darme la oportunidad de, de participar en este encuentro virtual tan, tan importante y tan necesario. Pues bien, eh, eh, como bueno como o como figura que llamamos técnica de apoyo entre iguales, como profesional, una más del... Servicio donde estoy, empezado en, en mayo de, de este 2021. La contratación ha sido a través de la asociación de la que soy socia, soy, soy trabajadora y soy activista, que es Activa en Asociación, una entidad en, en primera persona, y para trabajar con la colaboración de Badalona Serveis Asistencials. Y en Badalona Serveis Asistencials, estoy en el servicio de rehabilitación comunitaria en el que se me ha contratado como técnica de apoyo entre iguales en este servicio eh, estoy a media jornada, aunque a veces vemos, no tanto los compañeros como yo, que igual haría falta más horas porque hay mucho trabajo empieza a surgir muchas necesidades eh, digamos que mi, mis objetivos o mi objetivo primordial dentro de de este, de este apoyo entre iguales y en el servicio sería mejorar la calidad, la calidad del propio servicio ¿no? disminuyendo o atendiendo a las micro al nivel de estigma que pudiera haber a nivel del propio centro a nivel del equipo profesional y disminuir el nivel de autoestigma y el, el rol de enfermo o de enferma de las personas usuarias y a la vez eh, facilitando o acompañando en, en su recuperación y en su nivel de bienestar y de empoderamiento, al final que, que puedan ser personas más autónomas, ¿no? abandonándose el rol de enfermo. Bien, para poder iniciar el, el proyecto en mayo, como comentaba que he sido, soy trabajadora de Men y activista, eh, pues me he basado sobre todo en la experiencia mía en primera persona, que con un trastorno mental, eh, como activista en Activamente, no en proyectos de apoyo mutuo. También me he basado en modelos muy óptimos de, en Escocia, del peer-to-peer, -peer, eh, en las necesidades del propio centro, del centro bétula de Badalona, de Badalona Servicios Asistenciales, y del plan director ...del plan director de, de la Generalitat de Cataluña... ...de las funciones que están establecidas como, como esta figura propia. Y las funciones que he ido estableciendo... ...que hemos ido un poco con el equipo... ...son sobre todo actuar en, en cuatro ámbitos... ...que antes he comentado en los, en los objetivos... ...que sería el propio centro, una mejora del centro... El, el equipo profesional de Servicio de Rehabilitación Comunitaria, las personas usuarias, tanto del grupo de jóvenes como del grupo de adultos y los familiares de, de ambos grupos de personas usuarias. Y en función de estos cuatro ámbitos de actuación, pues están desarrolladas las actividades que voy haciendo, que tienen que ver con las formaciones en salud mental, sobre recuperación, Estigma, autoestigma, rol de, rol de enfermo, empoderamiento, tanto para familiares profesionales como para personas usuarias. Dinámicas que he elaborado para tratar el tema de las microdiscriminaciones y prejuicios en salud mental, tanto para los profesionales que alguna vez han podido eh, dar, que han podido actuar de esta manera, como para las personas usuarias que han recibido estas microdiscriminaciones. Son una serie de dinámicas de reflexionar sobre estas actuaciones. También he dado apoyo en las dinámicas grupales, en las actividades grupales comunitarias de, de otros compañeros. Eh, participo en reuniones de equipo, en coordinaciones, en reuniones de coordinación, perdón, en todo el tema de la evaluación, de registros, de diario, de observación, de las actividades que voy haciendo, los cambios que hay. Hago sobre todo las actividades de, de, de apoyo entre iguales, que serían grupos entre iguales, en el que hay dos grupos ¿no? de salud mental, que sería el grupo de jóvenes, que es una vez a la semana, y el grupo de adultos, que es también una vez a la semana, pero de la alta participación, se han hecho dos grupos. También fomento y acompaño en actividades autogestionadas en la que una persona eh, puede compartir su, su capacidad, su habilidad en una, en una área concreta, como puede ser el móvil, como puede ser la escritura, pues facilitando que esta propia persona usuaria dinamice la actividad. En este momento se han realizado dos talleres de ayuda con el móvil y estamos en el proceso de que la actividad de escritura creativa sea totalmente autogestionada por las personas usuarias. También he colaborado en... También he colaborado en reuniones y actos de, institucionales, como el Día de la Salud Mental, entre otras cosas. Y sobre la evaluación, pues estamos... Estoy pasando cuestionarios al inicio de una actividad de los grupos entre iguales y al final, eh, sobre bienestar a nivel de cuestionarios más numéricos. También habrá grupos focales. Como comentaba, he empezado en mayo y el proyecto piloto aproximadamente será hasta marzo, quizá más tiempo, pero la evaluación será hasta marzo para ver si hay alguna mejora. Y bueno, he explicado sobre todo el, el, lo que hago, cómo ha sido el, la, cómo ha sido el iniciarme en, en el servicio de realización comunitaria, los ámbitos de intervención. Pero me gustaría hablar un poco de impresiones al inicio y, y ahora y, y un poco eh, algunos, algunos resultados que ya se están dando todo y que la, la evaluación se acabará en marzo. Al principio, la verdad, cuando llegué eh, sí que observé, y hasta hablándolo con los compañeros, ¿no? cierta incertidumbre ¿no? del, del equipo profesional ya existente. Y también cierta incertidumbre mía, ¿no? De saber, aparte de las funciones y las tareas propias del trabajo, ¿no? Pues la, la propia relación, ¿no? De, de saber que soy una compañera más, pero también tengo la experiencia propia. Y esto, pues sí quiero vivir como cierta incertidumbre, pero la verdad es que he tenido muy buena acogida. Y al, sobre todo al ver cómo la relación con los propios compañeros o la relación en los grupos entre iguales con las personas usuarias, ver que tiene un valor humano, que, tiene, que la experiencia propia puede ayudar muchísimo en un propio centro de salud mental, pues le han dado aún un valor más positivo. Luego, por algunas personas usuarias, al principio sí que había alguna confusión ¿no? de, de la figura esta de apoyo entre iguales o de peer-to-peer, -peer, de si... Yo era una profesional, pues si era otro tipo de profesional. Hubo cierta confusión en el sentido de saber bien bien qué era este rol nuevo en el, en el servicio. Antes de iniciar los grupos entre iguales. Al iniciarlos, al llevar ya varios meses, que empecé en julio, pues la verdad es que se ha entendido mucho mejor el, este, este rol dentro del servicio este rol tan importante que es de la primera persona a nivel profesional. Y, y han habido algunas mejoras también en la alta participación de las personas usuarias en los grupos entre iguales y en las actividades autogestionadas. Eh, las valores de satisfacción de las formaciones tanto profesionales como personas usuarias ha sido un valor muy positivo un, un, una, digamos, una puntuación muy alta. Eh, y ya para acabar, para no alargarme más en, en mi breve charla, quería comentar que para mí es muy importante esta figura a nivel de un centro de salud mental, porque realmente veo que es como un puente entre la primera persona, entre las personas usuarias, a un centro, a un servicio y entre el equipo profesional. Un puente para acercar ese, esa igualdad, ese apoyo entre iguales, entre las personas, entre las personas usuarias y, y el rol que podemos desarrollar. no Y el puente entre la igualdad, el, el, el, la barrera que suele haber entre los profesionales y, y, y la primera persona, no esa barrera sin darse cuenta o a veces dándose cuenta, que puede ser estigmatizante entre nosotros y ellos ¿no? Como si los profesionales nunca pudieran tener una experiencia propia del trastorno mental y el traspasar esa barrera, al hacer como mi figura como de puente, creo que puede ayudar a, al modelo de recuperación en salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Eh, ahora vamos a contar con Juan Carlos, que nos va a presentar el, eh, la promoción del modelo de apoyo entre iguales desde una administración, desde la Junta de Andalucía. Cuando quiera, Juan Carlos. Buenas tardes y muchas gracias por poder estar unos minutos con, con vosotros y con vosotras. Eh, mi idea era tocar dos temas. Por un lado, como yo estoy de asesor desde abril en, en el programa Andaluz de Salud Mental, contaros algunas cuestiones que tienen que ver con el papel que ha tenido la institución a la hora de impulsar el apoyo mutuo en Andalucía. Y, por otro lado, como previamente, antes de abril, yo he estado durante muchos años trabajando en diferentes servicios de segmentar y los últimos 11 años he podido participar, sobre todo en dos programas de apoyo mutuo, y, bueno, para mí han sido dos experiencias muy, muy, muy especiales, ¿no? muy, muy gratas, por un lado, y que me han ayudado en mi formación un montón. Entonces, mmm, empiezo a comentaros algunas cuestiones que tienen que ver un poco con el papel que ha tenido la institución eh, durante eh, todos estos años de cara a impulsar el apoyo mutuo. Mirad, la primera vez que se planteó el programa de Salud Mental eh, introducir el apoyo mutuo como un objetivo, como una línea de trabajo, fue en el segundo Plan Integral de Salud Mental, que se desarrolló entre 2008 y 2012. O sea, que estamos hablando de bastantes años ya. Al incluir en el Plan Integral este objetivo, eh, durante… Eh, mm, no fue en 2008, fue en 2009 y en 2010 cuando se pusieron en marcha las primeras experiencias, eh, como los primeros pilotajes, ¿no? como lo que estáis comentando ahora. Eh, entonces, el diseño que se hizo fue de aquellos lugares donde había mayor iniciativa por parte de los servicios de salud mental, eh, que eran seis unidades de gestión clínica de salud mental de Andalucía, se hicieron seis pilotajes eh, ¿Quién organizaba esto? Pues fundamentalmente la Federación en Primera Persona de Asociaciones de Usuarios de Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública y eh, diferentes profesionales de salud. ¿vale? Entonces el diseño inicial que se hizo era un momento en que todavía esto del apoyo mutuo sonaba a chino, sonaba como algo eh, lejano, raro y para una Personas, diría yo, como incluso una temeridad, ¿vale? Entonces se hizo un diseño corto del pilotaje, eh, de manera que primero había un curso de unas 40 horas de duración que diseñó la Escuela Andaluza de Salud Pública. Eh, Viviana, una de las profesoras de la escuela, era quien daba los cursos, ¿vale? Se daban diferentes herramientas que iban a ser muy útiles de cara al apoyo mutuo. Bien, eh, entonces... Primero, se seleccionaba, o sea, los profesionales de salud mental proponían personas, usuarios de los servicios, que pudieran beneficiarse del curso. Después de hacer el curso, eh, algunas, algunos de los alumnos eh, pasaban a hacer prácticas, vale, pasaban como agentes de apoyo mutuo a tener encuentros con compañeros de su zona. Eh, la lástima fue que, al, al ser tan corto el pilotaje, pues los encuentros eran, eran limitados, eh, entre uno y cuatro encuentros, ¿vale? Pero eh, aquella experiencia, aquellos pilotajes iniciales sirvieron, sobre todo, para quitarnos el miedo a todos. ¿eh? Eh, sirvieron para hacer un primer modelo de organización, del de apoyo entre iguales. Y, mmm, en general, fueron muy satisfactorios, ¿vale? Era como que veíamos que era posible esta vía de trabajo, esta vía de colaboración entre usuarios, asociaciones y dispositivos de salud mental y que aquello funcionaba, con todas las dificultades del mundo, pero funcionaba. Eh, bien, eh, después de aquel primer pilotaje, eh, han pasado prácticamente 11 años y a Toro pasado... Vemos ahora que uno de los errores que se cometió es como dejar un poco en el aire la continuidad de aquellas primeras experiencias, ¿vale? Probablemente aquellos pilotajes tenían que haber sido eh, prolongados en el tiempo, tenía que haber habido un, un acompañamiento de la Escuela de Salud Pública, de la Federación, eh, pero no, no fue así. Entonces, durante todos estos años ha habido algunas experiencias de peer-to-peer en colaboración ¿no? de usuarios o asociaciones y servicios de salud mental, pero eh, no han tenido mucha continuidad, eh, no se han realizado en, en muchos sitios y ahora mismo, eh, por desgracia, solo hay dos programas activos de peer-to-peer -peer, eh, en Granada. Uno en la capital, fruto de la colaboración de... Las dos subjeces de salud mental y la Asociación de Usuarios de Granada, y otro en Motril, en la costa de Granada. ¿Vale? Bien, ¿qué ha ocurrido en todos estos años entonces? Eh, bueno, tened en cuenta que estoy hablando de peer-to-peer. -peer. Eh, no estoy hablando ni voy a hablar de grupos de apoyo mutuo, porque sí ha habido muchos grupos de apoyo mutuo, fundamentalmente en el entorno asociativo. Algunos también se han hecho en, en dispositivos de salud mental fruto de la colaboración con las asociaciones, eh, pero no voy a hablar hoy de ese tema, me voy a centrar en el tema del peer-to-peer, -peer, ¿vale? del apoyo mutuo individual. Eh, bien, a lo largo de estos 10-11 años, la tarea más rica en cuanto al peer-to-peer -peer probablemente ha sido la tarea formativa. ¿vale? Primero hubo un modelo básico que organizó la Escuela Andaluza de Salud Pública de 40 horas que se quedaban cortas. Pero, bueno, parecía un tiempo suficiente eh, para tener algunas herramientas básicas y empezar a funcionar. Y de hecho así fue. ¿no? Y a partir del 2015 hubo una experiencia muy bonita de eh, adaptar un manual de apoyo mutuo de peer-to-peer, -peer, eh, el que utilizaba la red escocesa de apoyo mutuo, eh, bien, hubo un proyecto europeo en el que participaban varios países y participó Andalucía a través de la Federación en Primera Persona y de la Escuela Andalucía se es república Entonces, adoptaron aquel manual, lo pilotaron, lo validaron, se hicieron cursos ya apoyados eh, para testar el modelo, apoyados en este manual, y a partir de 2015 los cursos que se han hecho eh, han seguido este modelo, ¿vale?, de peer-to-peer. Eh, en total, eh, entended que ha podido haber unos 20 cursos, mm, con una media de 12 alumnos y alumnas por curso en estos años. La experiencia per se del curso ha sido positiva para la mayor parte de la gente, muy positiva. Y algunas de las personas que han participado en los cursos han podido eh, luego ejercer como agentes de apoyo. ¿vale? Eh, bien... Eh, por otro lado, eh, quería comentaros el tema de la profesionalización, eh, que es uno de los puntos centrales en, en este encuentro virtual. Eh, por desgracia, en Andalucía no hemos sido capaces de impulsar eh, el tema de la profesionalización. ¿vale? Sí ha habido un intento desde la institución, tanto desde el Servicio Andaluz de Salud, desde el Programa Andaluz de Salud Mental, como desde la Fundación Pública que gestiona los servicios sociales para personas con problemas de salud mental, ha habido un intento, eh, pero las dificultades burocráticas, las dificultades para crear un nuevo estamento profesional, eh, han bloqueado hasta ahora esta posibilidad. Sí hubo una experiencia mmm, corta, pero positiva, eh, eh, pero tuvo que ser un poco enrevesada. El, era el Servicio Andaluz de Salud, subvencionaba al movimiento asociativo, a la federación, y la federación eh, hizo una prueba de contratación de seis eh, personas que hacían de, de agentes de apoyo mutuo eh, y el contrato se mantuvo durante cuatro meses, ¿vale? Esto fue en 2018, pero mmm, las dificultades de financiación, la falta de estabilidad en ese sentido, llevaron al movimiento asociativo a interrumpir esta... Esta experiencia de contratación y esperar iniciativas de más calado por parte de las instituciones. ¿vale? Eh, bien, quería comentaros eh, en el poquito tiempo que me queda eh, la, la última experiencia en la que yo he participado: ¿vale? la experiencia eh, que se generó en Granada entre profesionales de diferentes dispositivos de salud mental y la Asociación de Usuarios. Eh, Mira, lo, lo peculiar y lo más positivo que yo he vivido en esta experiencia es que se configuró un equipo de apoyo mutuo en el que había profesionales y había usuarios, había agentes de apoyo mutuo, ¿vale? eh, Este equipo, en, en el que había profesionales del equipo de intervención de plan en psicosis, de la unidad de agudos y del hospital de día, también algunas personas del, del programa de tratamiento de problemas de personalidad. Eh, este equipo se configuraba con estos profesionales y con un, un equipo amplio de agentes de apoyo mutuo que habían sido formados. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurría al configurar este equipo? Ocurría que, eh, claro, se generaba un espacio muy propicio al compartir eh, un espacio muy propicio a mantener relaciones horizontales porque no era un agente de apoyo mutuo en un gran equipo, sino que, imaginaos, había en torno a eh, nueve agentes de apoyo mutuo que llegaron a, a actuar y otros cuatro o cinco que se mantuvieron como observadores. ¿vale? Eh, entonces, en esa reunión de los lunes de 13 a 15, eh, era un espacio... Como con muchas funciones y muy rico. ¿no? Allí se elaboró el programa de apoyo mutuo, allí se evaluó el programa, allí se organizaban la, las tareas, eh, allí recibíamos las demandas de acompañamiento por parte de los profesionales, conjuntamente agentes y profesionales decidían eh, quién era la persona más adecuada para acompañar a la persona que iba a recibir el apoyo mutuo. Eh, en este espacio, además de organizarse el inicio de la tarea con los compañeros, se iba comentando cómo iban las cosas en los acompañamientos, que a veces estos acompañamientos, eh, en el tiempo que yo estuve, fueron bastante prolongados. ¿vale? Imaginaos que tal vez la experiencia más intensa por parte de una gente de apoyo mutuo fue de hasta eh, 20, 22 acompañamientos a una persona a lo largo de 15 meses. ¿vale? Bien, este espacio esta, este espacio de encuentro de organización servía también como lugar de formación, pero no solo para los agentes, sino para los profesionales. Imaginaos que en ese lugar eh, los usuarios, los agentes, eh, no solo perdían experiencias de los acompañamientos, sino experiencias propias vinculadas a esos acompañamientos. ¿vale? En ese espacio, en esas reuniones, aprendíamos mucho sobre lo que le había ayudado a las personas que recibían apoyo mutuo, a los agentes de apoyo mutuo, y sobre lo que les había perjudicado en su historia. ¿vale? De manera que, al final, eh, después de muchos años de participar en este modelo de trabajo de apoyo mutuo, eh, uno no, no, no tiene claro quién se beneficia más. Si los que reciben el apoyo, si los que protagonizan como agentes de apoyo o los profesionales que colaboramos o que compartimos. ¿vale? Eh, lo voy a dejar aquí, eh, quería eh, transmitiros algunas ideas desde lo institucional y también desde mi experiencia personal y nada más que eh, reiterar eh, lo positivo eh, que tiene especialmente para mí como profesional el haber vivido eh, todos, todos estos años eh, el disfrute ¿no? del Programa de Apoyo Mutuo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora ya nos quedamos con la última de las mmm, ponentes, la doctora Charo Sánchez, que nos explica su experiencia o la de su equipo, vaya, desde Holanda. Muchas gracias eh, también a la organización por eh, por convidarme a, a, a hablar un poquito desde la experiencia de, de Holanda. Um, yo trabajo en Holanda desde hace prácticamente 10 años como psiquiatra y desde estos eh, prácticamente 10 eh, años he trabajado siempre con un experto en experiencia, que sería la traducción eh, de, de la palabra holandesa y los primeros años eh, trabajé con una, una experta en experiencia eh, fam, como familiar de enfermo de, de, de personas con trastornos mentales. Y los últimos años trabajo en mi equipo siempre con un experto en experiencia. Yo trabajo dentro del ámbito de las adicciones y de la patología dual. Um, donde también eh, este tipo de, de colegas, pues, eh, son muy importantes. Um, la, yo trabajo para un um, un fact-team, como el que comentaban las, eh, las colegas eh, Andrea y Ainhoa, eh, un, un, un, un equipo flexible, asertivo comunitario. Um, y el, el, el, el trabajo en, eh, en la, la inserción de este tipo de, de, de profesionales en Holanda eh, es ya, mm, está totalmente implementada al 100%. Es decir, eh, no se entiende eh, dentro de la salud mental eh, trabajar sin este tipo eh, de personas. Um, porque nosotros trabajamos dentro de un modelo que se llama atención basada en el apoyo a la recuperación. O sea, este es el modelo en el cual trabajamos todos, yo como psiquiatra, los enfermeros, y entonces es un modelo en el cual eh, nuestro papel, aunque sea psiquiatra y da igual el, el, la profesión que tengas, es desde una relación equivalente, equivalente sin, sin jerarquía entre tu, tu papel como, como profesional y con, las, eh, y con, con, con, los, con los usuarios. Es, eh, es una relación totalmente equivalente, sin jerarquía siempre, más bien como coaching, como soporte a la eh, rehabilitación y recuperación, que es la que el mismo usuario plantea desde el, desde el principio. Este es el modelo con el que se trabaja en salud mental en toda Holanda. Y, uh, y por tanto, no se puede entender este modelo sin tener dentro del equipo pues, un experto en experiencia. Um, la situación en Holanda eh, para este tipo de, de gas está ahora en una fase de transición entre la, la época, dijéramos, inicial, fundadora, a una época más que, en la cual se, se, se, se quiere adquirir un, un nivel mayor de profesionalización. Eh, se, han, se ha avanzado mucho, pero aún todavía hay muchos desafíos eh, para el futuro, eh, y unos los desafíos... Que se, que se quieren adquirir es que este tipo de los trabajadores con experiencia pues, sean más visibles en la organización, porque de momento la mayoría pues, trabajan en, el, en lo que diríamos el proceso primario, es decir, um, dando eh, apoyo a, a, a los usuarios, pero se les quiere colocar en un, en un, también en un proceso secundario, o sea, como managers, como directores dentro de la organización, como, eh, como pensadores de cómo organizar la salud mental. ¿eh? Um, otras, otros desafíos eh, que, que se quieren mejorar es, es, es, es mejorar más la reflexión sobre su propio trabajo, eh, la orientación y la calidad que, del trabajo que hacen, un equilibrio entre la carga eh, y la capacidad que ellos mismos tienen de carga. Um, y mejorar también el, el, el, la financiación. ¿eh? Um, en Holanda, la es bastante diferente a la que tenemos aquí en España, desde el punto de vista de que la, la sanidad no es pública. Y entonces, eh, cada organización Um, puede organizar, puede montar eh, su salud mental un poco como quiera. ¿eh? Uh, evidentemente hayan, hay, hay um, claves, hay cosas a seguir para todos, ¿eh? que están organizadas desde el punto de vista nacional, pero esto hace que haya mucha diversificación en el tipo de, um, de, de, de trabajo eh, que los expertos por experiencia realizan según el tipo de organización en la que trabajan eh, pues, pues puede ser muy diferente porque no hay una regulación a escala nacional sino una regulación a escala de cada una de las, eh, de las organizaciones. Eh, lo que sí hay es una eh, educación reglada eh, para, para ser experto en, en experiencia, eh, es, es decir, el hecho mismo de, de haber tenido experiencia como, como usuario, ¿eh? como, como persona con un trastorno mental, no te conlleva directamente a poder trabajar como experto en experiencia y has de, eh, has de, has de, has de cumplir una serie de requisitos. El primero es que um, has de tener... la, la, la los grados de formación y de educación son muy diferentes a los de aquí, por tanto, no hay una... una, um, una traslación directa, ¿eh? lo que aquí diríamos la básica, la educación secundaria, pero vendría a ser que, para ser experto en experiencia en Holanda, tienes que tener un mínimo... Um, com, a, alrededor de como si aquí hubieras hecho el grado de, de formación profesional o una cosa así, Um, y entonces um, a partir de aquí puedes eh, eh, escoger diferentes cursos que van desde un año hasta cuatro años en los que aprendes a partir de tu propia experiencia a, a ser experto en cómo transmitir esta propia experiencia de una manera profesionalizada. Entonces son uh, uh, años en los cuales eh, combinas pues, eh, cuatro días a la semana trabajando en un, dentro de un equipo y un día eh, eh, yendo pues, a, a, a la escuela en la que, en la que te formas. Um, todos son eh, los que realmente siguen estos cursos ¿eh? Eh, y que tienen la base un mínimo de, de un nivel de, de, de secundaria y de formación profesional, que diríamos aquí, todos estos que, que, que hacen los cursos, cobran, ¿eh? O sea, entran en algunas de, de las organizaciones de salud mental y entonces pues, son profesionales pues, como, como yo y tienen una escala eh, en los cuales, pues, eh, según, según el, el, el curso que hayan seguido, pues, tienen un salario. que Un salario que puede diferir entre eh, más de 1.000 euros hasta 5.000 euros brutos a, al mes. Um, y también, como he dicho antes, pues, eh, desde el proceso primario hasta formar parte de, de, del staff, eh, de las personas que piensan cómo organizar eh, la salud mental. Um, otras cosas quizás curiosas o interesantes para vosotros es, eh, por ejemplo, que ahora en Holanda eh, se están intentando poner en marcha nuevas maneras de hacer primeras visitas en las cuales el experto en experiencia es una de las claves entonces serían se llaman primeras visitas con expertos en experiencia en los cuales además hay pues el, el, el otro tipo de terapeuta o el psiquiatra juntamente pero se ha demostrado que ese tipo de primeras visitas reduce las listas de espera están más claros eh, qué son los objetivos del tratamiento desde el punto de vista del, del usuario y no solo, de, y no, no solo del profesional. Uh, los costos también para las organizaciones son menores. Eh, el usuario también pues, se siente mucho más re, eh, apoyado desde el primer momento, desde la primera visita. Es una, es, un, es una cosa que se está implementando en, en, en muchas organizaciones de salud mental. Esto no la tienen todavía todas, pero eh, al, al ver la experiencia como ha ido eh, en algunas de ellas, um, se está, todo el mundo está muy entusiasmado, eh, entusiasmado y quieren eh, implementarlas. Um, otro tipo de... Digo curiosidades porque me, no es que sean curiosas, sino que sean lógicas, como he visto en comentario, sino más bien que quizás pues, aquí en España no, no, estamos, no, lo, no lo tenemos todavía. ¿eh? Um, otra cosa interesante es que ahora, hace poco en octubre, la primera, eh, ha habido eh, el primer experto en experiencia que ha hecho las, su tesis doctoral y que la ha publicado. Eh, una tesis doctoral sobre cuáles son realmente las vías en las cuales influencia una, una determinada biografía en los primeros años de vida eh, en el desarrollo posterior de, de problemas de salud mental. O si sea, una, una tesis doctoral absolutamente científica eh, realizada por un experto en experiencia. Um, y dentro de, el, de mi equipo, eh, nosotros utilizamos el... La, la idea inicial era que el experto en experiencia um, se implicara sobre todo en, la, en, una, en una fase posterior, en la fase más bien de rehabilitación, cuando el usuario ya está más estable, cuando los, cuando los, los síntomas están más controlados, cuando la, la, la, la, la carga diagnóstica está, está menos, eh, es menos importante y ya, ya, hay más, ya estás más... Um, ya está el usuario más preparado a seguir adelante ya en, un, en un trayecto de rehabilitación. Pero la verdad es que nosotros ahora utilizamos o implicamos a nuestro colega experto en experiencia en cualquier momento del trayecto asistencial. Depende del de el, el tipo de, de usuario que tenemos. A veces lo ponemos desde el principio, como ya hemos dicho en las primeras visitas, pero también pues, cuando tenemos usuarios en los cuales nos parece que el rol del experto por experiencia puede utilizar, puede favorecer mucho como asertividad, como proceso motivacional o también como prevención de crisis o como prevención de, de trayectos involuntarios. O sea que no lo utilizamos, no lo implicamos, perdón, no únicamente como era la primera fase última de rehabilitación, sino que lo implicamos en cualquier momento en el que creemos que su papel puede... Eh, ser muy importante en el, en el trayecto asistencial. Um, eh, bueno, de momento creo que lo dejo aquí porque quizás entre, todo, entre todos los, los aspectos que hemos comentado eh, tendréis eh, preguntas que podremos comentar entre todos. Y, y bueno, espero que os haya quedado un poco claro Um, cuál es la situación en Holanda. No es una situación óptima y perfecta. ¿eh? Es, está, se, tienen muchas, se, se tienen que mejorar muchísimas cosas. Uh, pero la diferencia clara con España es que hay, eh, para resumir, eh, un, un ciclo formativo totalmente arreglado que está eh, eh, reconocido por el Ministerio de Educación. Uh, holandés, uh, que, que en salud mental casi todas las instituciones tienen este tipo de profesionales y que todos son profesionales que están asala asalariados. Después hay otros que no tienen este nivel mínimo de formación profesional, pero que quieren um, participar como expertos en experiencia y pueden seguir otro tipo de cursos, pero entonces solo son voluntariados y no llegan a, a recibir un, un salario, pero también hay esta posibilidad. Y uh, la otra gran diferencia con España es que um, eh, su, su posición dentro de las instituciones eh, se está haciendo cada vez más fuerte y, y, y reciben el apoyo de todos los otros profesionales para que esto sea así, pero uh, queda mucho por hacer. ¿eh? El financiamiento continúa siendo. Eh, a veces un complicado, eh, la carga que reciben y los roles que reciben no son los óptimos. Bueno, todavía queda un gran trayecto por hacer. Pero todos los profesionales de la salud mental estamos entusiasmados con poder eh, tener este tipo de, de profesionales en nuestros equipos. Muchas gracias y espero que durante el debate pues, surjan más cosas a comentar eh, juntos. Muchas gracias, Charo. Muy interesante, la verdad, tener un, una experiencia de, de fuera del territorio. Eh, bien, hemos ido recogiendo las preguntas que habéis puesto en el chat y si se quieren incorporar ya el resto de ponentes, podremos comenzar el debate. Nos han hecho algunas preguntas en abierto y alguna que es específica para, para una de las participantes. Eh, en primer lugar, nos preguntan sobre los requisitos para poder ser agente de apoyo mutuo. Entiendo que se refieren aquí a, a Cataluña, donde en principio son la mayoría de ponentes. Pero bueno, Charo ya nos ha explicado bastante cómo funcionaba allí en Holanda. En Andalucía también nos han hablado de cómo era su, su programa de formación. No sé si alguna de las que os habéis formado aquí en, en Cataluña queréis responder a la pregunta, porque también nos preguntan a dónde acudir. Eh, Laura, ¿quieres contestar tú, primero? Sobre la formación. Bueno. O la, la manera de trabajar, no es que... Bueno, yo no la formación opción, también de mis referencias más de modelos a seguir, de cómo se ha establecido el contrato, más o menos por encima lo expliqué también antes que es a través de Activamen y de una servicios Asistencial. Sí, nos preguntan en concreto, eh, parece una persona que se quisiera formar y pregunta si hay algún requisito que cumplir y dónde puede acudir a, a formarse. Eh, aquí en Cataluña, bueno, yo por lo que, por lo que hemos preparado antes, eh, en, en la zona de Cataluña, ahora mismo coexisten dos programas formativos, uno a través de la Asociación Emilia, y el otro es eh, a, en la Universidad de Vic en colaboración con dos entidades, USONA, MEN y Altaya, si no me equivoco. Eh, estas serían las entidades. Creo que podemos poner, eh, si acaso, una vez que se cuelgue el webinar, los enlaces de interés y quizá este sería uno de los que convendría añadir. Eh, también nos preguntan como técnicas de apoyo entre iguales eh, si trabajáis eh, directamente en CESMA, eh, centro de día, hospital de día o en las asociaciones. Bueno, yo trabajaba en el FAC, que eh, espacialmente era un... hay cómo explicarlo, una sala grande y al lado estaba el hospital de día y al otro lado estaba el CESMA. O sea, el FAC es lo que os ha explicado, que también se trabaja en Holanda, ¿no? que es flexibility, assertive, community... Eh, pero vamos, es un programa especial con, con los gestores de caso, pero eh, en, digamos que en un CESMA, si queréis, entre un hospital de día y un CESMA, pero en un programa que se llamaba de otra manera. No sé. Y Laura nos ha comentado que en un CESMA... ¿Pero también eh, con intervenciones en hospital de día o centro de rehabilitación o, básicamente, en, en atención ambulatoria? Yo estoy en un servicio de rehabilitación comunitaria, esto en vale. comunitario, sí. vale Y también había compañeros que trabajaban en seis de rehabilitación comunitaria y otros también en un, en un centro de, bueno, con menores o así. Vale, sí, creo que nos han hecho alguna pregunta de, de, de también sobre el tema de apoyo entre iguales en, en menores, que quizá es una de las mmm, prácticas todavía que está más menos explorada por la dificultad que entraña el, el tema de, la, de ser menores de edad, claro. También nos preguntan el beneficio emocional o psicológico para las que las que desempeñáis esta función. Y si podéis poner un ejemplo concreto, o sea, que estás es para Laura y Ainhoa, básicamente. ¿Quieres es tú Ainoa. Sí, por ejemplo, yo para cuando estaba empezando, os he comentado que salí del armario como escuchadora de voces, yo les comentaba a algún usuario que él me comentaba algo parecido a lo que me pasa a mí y era curioso porque él me decía, no, no, a mí no me pasa eso. Entonces, el entender que esa vivencia para él era diferente a la mía, fue muy potente para mí porque yo veía claro que, bueno, no sé, como que cada uno vivimos la, las experiencias de diferente modo no y me ayudó a entender la mía y en qué lugar me apetece a mí estar en este momento de la vida. Luego de aquí diez años ya veremos dónde estoy, pero que ahora me gusta identificarme como escuchadora de voces o que en algún momento lo he sido o a veces lo soy, pues eh, me, me ha ayudado mucho y, y el encontrarme con este compañero o este usuario que me decía... No, no, esto es diferente. Y yo, vale, pues es diferente. Y comprenderlo, bueno, ya está. Gracias, Ainhoa. ¿Y en tu caso, Laura? Para mí, no sé, crecer, aprender y empoderarme. Y seguir creyendo en él que la recuperación es posible y el poder dar esperanzas a otras personas, pues, en la medida que se pueda, ¿no? Entonces, esto, esto ayuda también a a creer más en lo que estoy haciendo que tiene un sentido y que esto tiene que, que crearse más, eh, no sé cómo decirlo, más institucionalmente, ¿no? De la Generalitat o del Estado que configuren esta figura a nivel de servicios públicos. Soy es más grande, a nivel personal pues me empodero, <risa> comparto y todo esto que he dicho. Eh, también nos comentan, eh, parece ser que en la Universidad de Burgos están desarrollando un programa de formación inicial eh, por nombre Acompáñame. Eh, y Sería un programa para formación de apoyo entre iguales y están trabajando en una formación todavía más extensa a, a partir de ese programa inicial, entiendo. Eh, lo que se encuentran con eh, la dificultad a la hora de las contrataciones eh, y nos preguntan con qué perfil profesional se han realizado contrataciones. Parece ser que no. Esta este es una, una de las cuestiones complicadas porque, claro, el, el Departamento de Salud, no sé si en Burgos, pero aquí el CAT Salud tiene sus complejidades a la hora de incorporar eh, en servicios de atención sanitaria eh, profesionales que no tengan una cualificación específicamente del ámbito sanitario. Entonces, en vuestros casos, eh, Ainoa y Laura, ¿el tipo del de, perfil que se ha escogido para vuestra contratación, cuál sería? La formación de Peer-to-Peer -peer de, de, de San Juan, de, de, perdón, de Asociación Emilia. No, perdona, el, el perfil profesional se refiere a con qué categoría, o sea, qué, qué pone en el contrato, ¿Con qué, con qué perfil os contrata. Hostia, pues ahí me vas a pillar, ¿eh? Ahora mismo no lo recuerdo, pero me parece que nada que ver con el ámbito sanitario. No. Eh, no sé si Laura lo tiene claro. Bueno, es, es como comentas a través de Activamen y es como que Activamen pues va a dar una contrata a los servicios de Activamen, pero ahora no recuerdo exactamente, era parecido al nombre que, que hemos dicho, vale. típico de apoyo entre iguales en acompañamiento. Pero bueno, tendría que mirarlo. Eso bueno, ahí. nosotros desde el grupo de investigación hemos preparado un artículo que estará disponible con el monográfico y más o menos recogía algunos perfiles que se han escogido en, en distintas zonas. En algunos casos eh, se ha escogido, si no recuerdo mal, el, eh, una figura profesional que es eh, técnico en acompañamiento que estaba inicialmente pensada para la inserción laboral. Eh, en algún otro caso se ha escogido la de educador, que no es equivalente a educador social, sino educador. Y en alguno eh, habían optado por hacer las contrataciones como monitores, me parece, como, como con una categoría inferior. Claro, es importante la categoría profesional porque determina un poco también eh, la remuneración. En Andalucía, Juan Carlos, de, en las experiencias que tenéis, Uy. hubo una pequeña experiencia de contratación de la Federación de Asociaciones, lo hicieron como técnicos. Eh, y luego cuando la fundación esta de la que os hablaba se planteó la posibilidad de crear la figura, yo creo que lo iban a hacer como, como monitores, ¿sí? que es la figura básica que tienen para atender en, bueno, pues en temas de ocio, en laborales, residenciales y tal. Pero ya te digo que solo hubo esas seis contrataciones de, de facto, ¿no?, de hecho. Claro, lo que, lo que comentaba Laura aquí sería importante que es a la hora de implementar la figura a nivel que se pudiera extender más a nivel territorial, también se tendría que concretar el nivel formativo y entonces eso ya daría un poco una idea de qué categoría profesional corresponde, porque ya la propia formación lo tendría que, que determinar. Eh, cualquier caso, de cara a poder incorporarse a los servicios de salud cuando hay dificultad con la contratación siempre se puede contar con, con asociaciones que en este caso son las que están, digamos, contratando a, a los técnicos de acompañamiento que luego prestan su servicio eh, en, los, en las entidades proveedoras de servicios propiamente. O sea, no es una contratación directa a día de hoy. Eh, también tenemos una pregunta para Laura en concreto. Si has notado que los profesionales eh, veían invadida alguna de sus competencias, o si te lo han hecho notar o te han interpelado por ello. Y te mandan un abrazo. Un abrazo de vuelta. No sé quién es, pero... Bueno, no, la verdad es que ha sido bastante buena acogida. Sí que es cierto que al principio hasta me lo comentaron, que poco de incertidumbre ¿no? de cuáles van a ser mis funciones, no sé si en el sentido de que pueda ocupar alguna función suya, en este sentido no, no lo he sentido así, pero sí, sí que había al principio, pues a ver qué va a pasar. ¿no? Pero en el sentido de, de que yo pudiera, es, es más, al contrario, me invitan a participar de esas actividades, que, que haga apoyo a las actividades grupales, ¿no? tanto con jóvenes como en adultos. Yo creo que aunque al principio fuera esa incertidumbre o confusión o lo que fuera, ha ido... Se ha ido afianzando una confianza y un valor del trabajo que hago, o del rol que hago. Creo que ahí ha sido importante, en el, en el caso de ambas, el, el, la fase previa, ¿no? de definir un poco cuál iba a ser el papel de la gente de acompañamiento, que, sí. que quizá determina que no, que no ocurran estas cosas, que la incorporación se haga con un poco de de una preparación antes y poder ponerlo en común con el equipo. ¿Verdad que, bueno, en este, Andrea, en ese sentido, también nos, puede, también nos puede aportar algo de la fase de preparación para, para que los profesionales se sientan cómodos al acoger a los acompañantes? Bueno, es que al final es un poco lo que lo, que explica, lo que explicaba Laura, ¿no? Que la información va un poco a cuenta a otras, entonces cuando no, no se delimitan bien la, lo que va a pasar, pues uno tiende pues a, a, a imaginar, ¿no? Pero sin, sin tener claro, pues, un poco la línea que se que se va a seguir pero fuera de fuera de eso y fuera de los problemas procesos pues logísticos que, que se tuvieron y, y tal la la incorporación y yo yo particularmente claro el resto del equipo pues pues tendría que tendría que decirlo pero yo particularmente la viví súper bien he aprendido muchísimo pero sí que es verdad que creo que si hubiera una homogenización de, de todos los de todos los procesos similares que se diese una formación y que se arreglase todo, pues eh, mejoraría muchísimo y sería mucho más suave la, la incorporación, incluso habría más, que es lo que, que, es lo que queremos. Vale. Y, y, Charo, por vuestra parte, en Holanda, esta, esta confusión con roles, confusión posible confusión de roles. Eh, ¿La habéis salvado al tener un programa formativo más completo o también habéis tenido que hacer una primera fase de incorporación así como definiendo la, la cuestión? Bueno, la, otros part, bueno, está claro, partimos de base y, y, y ellos mismos, eh, que el, el, el experto en experiencia eh, o el técnico de apoyo, otros, eh, nunca es un terapeuta, nunca. Entonces, eh, eh, este rol, eh, desde el principio, pues, eh, pues queda muy claro, ¿no? Um, y, y sí que al principio, cuando era todo nuevo, pues evidentemente el, el, los roles o el papel que iban a desempeñar o cómo íbamos a, a trabajarlos con el resto del equipo, pues siempre creaba incertidumbres, ¿no? Pero creo que la, la base es esta: que él, él nunca es un terapeuta, ¿eh? o que él nunca, nu, nunca se ha de sentir como un terapeuta. Y, um, y, el, y, el, y el problema, o, o bueno, ahora sobre todo lo que, lo que precisamente queremos, o quieren, o todos queremos, es evitar que se conviertan parte del sistema. Eh, o sea, mm, eh, queremos que no pierdan el, el poder emancipador que tienen, eh, eh, la capacidad de, de acercarse al usuario, eh, pues sea desde la, desde la propia experiencia. O sea que. Eh, que todo está más arreglado y así, pero lo que tenemos miedo, eh, lo que no queremos es que se conviertan parte del sistema. Por tanto, que continúen siendo eh, lo que son, y, y porque esta es la, esto es lo que aportan eh, de, de propio y de interesante en el trabajo conjunto. Muchas gracias, muy interesante esta reflexión. Por último, ya eh, tenemos una última pregunta que sería para Inoa. Eh, y nos preguntan por el programa de formación que imparte Emilia, si se ha desarrollado de forma colaborativa o si, o si os lo habéis encontrado ya hecho. Bueno, pues la verdad que hubo una gente que hicimos también, con bueno, yo no la hice, yo cuando yo la hice en 2018 yo era nueva en este ámbito, llegué a Asociación Emilia al primer contacto y también hicieron bastante, como ha comentado Juan Carlos de conforme el sistema este, escocés. Entonces hay una base de digamos que se pueden seguir una guía, pero tú eres libre de hacer tus sesiones como, como te venga en gana. Bueno, yo por lo menos lo he sentido así. Por eso he, he dicho que a ver que te venga en gana siempre en, en relación a lo que tienes que hablar. no Hay, hay un título digamos de la sesión pero por eso he dicho antes que cuando al, al simultanear lo que trabajas con, con la formación, pues podías hacer muchos vínculos ¿no? y por eso si no hubiera esa libertad, esto estaría todo mucho más estandarizado y reglado. Y una cosa, Elvira, en, en, respecto a la pregunta anterior, tanto Laura Jareño como yo, creo que el hecho de que detrás nuestro hay una federación, por mi parte, que es la Federación BEUS, y por su parte, activamente, eso nos da una fuerza, una seguridad y, y de, de hecho son quien, quienes ent, el primer contacto, bueno, por lo menos en mi caso, no, no fue a Inoa García, fue a Federación BEUS. Entonces, quiero decir que, que eso nos da fuerza. Gracias. Eh, respecto al, al tema de la formación en Emilia, eh, se hizo un, un proyecto piloto eh, que, es, que es anterior al 2018, a la primera promoción, que se trataba de una formación de formadores y se hizo de forma colaborativa. O sea, los propios interesados en la formación de agente de apoyo mutuo, eh, participaron a la hora de establecer cuáles eran los temas sobre los que necesitaban formarse. Y se hizo con la Universidad de Barcelona y en el artículo que quedará colgado en, en la web, eh, el que tenga interés lo puede consultar porque se publicaron los resultados y demás. Pues yo ah, creo que ya estamos finalizando. Perdona, Juan Carlos, ¿querías decir algo? No, solo un, un detalle que, que no sé, que ha sido una buena experiencia aquí en Andalucía es que Parte de los cursos han, han sido dados por agentes de apoyo mutuo que han tenido una formación como un poquito más amplia, han hecho el curso de formador de formadores, algún curso de profundización, han estado trabajando, eh, aunque casi siempre como voluntarios, ¿no? y aún funciona muy bien. ¿vale? Es verdad que no son muchos y por eso todos los cursos no, no los han podido protagonizar ellos, pero lo que han podido organizar y dar eh, han funcionado muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues ya para finalizar, pues ya vamos a ir acabando. Eh, una frase que, con la que resumiríais vosotros. Eh, me, me comentaban que, que os llevabais de, de, este, de esta sesión, de este webinar. Y, y yo casi añadiría que os lleváis y que dejáis. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué creéis que aporta a que se hagan sesiones como esta? A, a facilitar un poco eh, la implementación y demás. Libremente, una frase corta, a cada una. Empezamos con Andrea. Eh, bueno, yo creo que al final es extender redes ¿no? y, y crear eh, puntos de comunicación para que todos podamos tener una estrategia común y, y luchar por lo, que, por lo que realmente queremos. Muchas gracias. ¿Y Juan Carlos? Mm. No sé, yo tal vez tal subrayaría eh, el tema de cómo para los profesionales el colaborar en este tipo de eh, experiencias, de equipos, eh, nos ayuda a vivenciar de verdad y a, y a hacer cambios de actitudes ¿no? de cara al modelo de recuperación. A mí es, desde el plan egoísta, ¿no? desde mi perspectiva, esto me parece muy rico y que nos ayuda un montón a cambiar. Muchas gracias. Laura, unir fuerzas, compartir y ver realmente que, que es necesario esta, esta, este rol, esta necesidad del apoyo entre iguales, o el apoyo mutuo. Muy bien, Ainhoa. Bueno, pues más que de este webinar, yo lo que me llevo es que me comí la guinda de un pastel y ahora no hay ni pastel ni guinda ni nada y estoy esperando que se me presente otro pastel, eh, así que con esperanza. Una reivindicación laboral, muy bien, claro que sí, sí cabe perfectamente aquí. <ríe> ¿Y Charo? Bueno, por mí estoy muy contenta de ver que en mi país eh, eh, se pues están impulsando todas estas iniciativas y de hecho son simplemente una señal de que la psiquiatría tiene que tomar otro rumbo. Bueno, no la psiquiatría, la salud mental. Eh, eh, como ya no como fuera del sistema médico, del modelo médico y más desde una vertiente de la salud pública en la que todos tienen cabida y, y, y que y el usuario y, y, y los expertos en experiencia pues tienen eh, mucho que hacer eh, conjuntamente con los profesionales y con la evidencia científica porque estos son los tres pilares para construir un nuevo modelo en el cual la salud mental pues eh, se entienda de otra forma y que ello nos lleve a poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Muchas gracias Charo. Yo por mi parte también os, me quedo con, con la esperanza de, de, que, de que este tipo de intervenciones y de que compartáis vuestras experiencias va a contribuir a este cambio de modelo que está demostrando que funciona y, y que era muy necesario, ya, ya, ya tocaba. Apostemos por el modelo comunitario porque es el que nos está resultando a todas. Gracias. Gracias. No creo que Gracias pueda... Adiós, que vaya bien. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.